Hola, buenos días. Gracias a todos y a, a todas por acompañarnos en la tercera y última parte de nuestros tres webinarios sobre Visión Cero para la Juventud. Mi nombre es Suli Juárez, soy parte del equipo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, y seré la moderadora de los webinarios. El martes, Presentamos el segundo webinario, Visión Cero para la Juventud, Metodología para su aplicación en entornos escolares. Repasamos los temas Visión Cero para la Juventud, conceptos y contextos, detalles en el proyecto, implementación de Visión Cero para la Juventud y ejemplos del proyecto en la Ciudad de México con escuelas pilotos en 2017 y 2018. Así que el tema de hoy es organización del día de caminar y pedalear a la escuela. El contenido de hoy es el derecho de las niñas y los niños a calles seguras y saludables contexto. Dos, caminar y pedalear a la escuela paso a paso. Tres, hacia, hacia rutas escolares seguras. Y cuatro, preguntas y respuestas al final.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 Es coordinadora de movilidad activa y diseño urbano en el ITDP donde desarrolla proyectos e investigaciones de movilidad peatonal en bicicleta y diseño urbano. Ahora le paso el micrófono a Sonia. Muchas gracias por participar en el tercer webinar. Eh, ahora les hablaré un poco más sobre la organización del Día de Caminar y Pedalear a la Escuela y la experiencia que eh, tuvimos ya en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2018-2019. Eh, ya hablamos un poco eh, sobre esto en el webinar pasado, eh, solo que ahora pues, lo, lo haremos de manera más extendida y explicar cómo se puede organizar. Entonces, eh, primero, eh, comenzaré un poco con el contexto. Eh, es importante recordar la situación de seguridad vial infantil en México. Eh, es una realidad que las niñas y los niños se enfrentan cada día eh, mientras se trasladan a la escuela condiciones de seguridad insuficientes para caminar. En 2015, la mayoría de las niñas y los niños en México, el 57%, eh, llegaron caminando a la escuela. Los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes de 5 a 14 años en México. Como se ha mencionado ya en los dos webinars pasados, en la Ciudad de México encontramos que existe una relación entre el grado de marginación urbana y las alcaldías con mayor porcentaje de niñas y niños caminando por lo que en estas zonas hay una, un mayor porcentaje de población vulnerable. Entonces, eh, con ello pues buscamos eh, enfocar más nuestra atención a estas zonas eh, de la ciudad. Además de esto, eh, de los problemas de seguridad vial, que también están relacionados con problemas de eh, salud, encontramos que las niñas y los niños no tienen una nutrición saludable y un nivel de actividad física suficiente para prevenirse de enfermedades no transmisibles. En México, uno de cada tres niñas y niños y adolescentes de 5 a 19 años padecen de sobrepeso u obesidad. En la encuesta nacional de salud y nutrición elaborada en el 2012, solo uno de cada tres niñas y niños de 10 a 14 años refirió haber cumplido con la recomendación de pasar dos horas diarias o menos frente a una pantalla, la obesidad infantil tiene consecuencias en la salud física y mental de las niñas y los niños. Eh, generalmente, pues esto se ve reflejado en enfermedades como diabetes, hipertensión, baja auto autoestima. Entonces, eh, con esto, pues vemos que existe una necesidad por atender estas problemáticas. En el ITDP, Creemos que todas las niñas y los niños tienen derecho a calles seguras y saludables para caminar y usar la bicicleta, empezando con sus trayectos más cotidianos, el camino hacia y desde la escuela. Para esto, organizar el Día de Caminar y Pedalear a la Escuela es una acción que ayuda a hacer más visible esta necesidad. El Día Internacional de Caminar y Pedalear a la Escuela es un evento global que involucra a comunidades escolares de más de 40 países para caminar y pedalear a la escuela en un mismo día. Su objetivo es hacer más visible la necesidad de tener entornos caminables y pedaleables, seguros y saludables para las niñas y los niños, además de promover la caminata y la movilidad en bicicleta a la escuela. En la Ciudad de México, durante la semana del 8 al 11 de octubre del 2018, distintas comunidades escolares, con el apoyo del ITDP, de la Fundación FIA, de la Fundación AXA y la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad, celebramos por primera vez con eventos en las alcaldías Iztacalco, Cuauhtémoc y Coyoacán. Las escuelas con las que estuvimos trabajando, como lo contamos un poco en el webinar pasado, fueron... Eh, el Jardín de Niños, Luz María Serrabel, la Escuela Primaria República Española, la Secundaria 59, René Casín estas en la Alcaldía Iztacalco. En la Alcaldía Coyoacán, con la Escuela Primaria Diego Rivera y en la Alcaldía Cuauhtémoc, con la Secundaria 4, Moisés Sanz. Cada una de ellas, el proceso de acercamiento fue diferente, por lo que pudimos tener lecciones aprendidas. Referente a la metodología de trabajo, eh, se realizó de manera muy similar para el caso de las, primera, de las primarias y la secundaria René Cacim. Eh, con la secundaria 4, como ya se tenía eh, trabajo hecho con la comunidad escolar durante el año escolar anterior, fue más sencillo poder llevar a cabo eh, la actividad más allá de realizarla en bicicleta. Entonces, el trabajo para el día de caminar y pedalear a la escuela se basó eh, más en la gestión y la logística del evento. Con todos estos aprendizajes pudimos elaborar una guía para que más personas que quieran organizar el día de caminar y pedalear a la escuela puedan hacerlo con su comunidad escolar. Entonces, eh, pues, ¿cómo podemos organizar el día de caminar y pedalear a la escuela? Eh, con todo esto, pues nos dimos cuenta que eh, la iniciativa puede surgir de cualquier persona de la comunidad escolar, de alguna organización de la sociedad civil o bien de alguna institución, entidad pública. Si la iniciativa surge de una institución pública o una organización de la sociedad civil, es importante hacer la selección de la escuela con la que se trabajará. Para esto... Se puede utilizar la metodología presentada en el, en el trabajo de Visión Cero para la Juventud, que igualmente eh, ya lo vimos en el webinar pasado. Eh, si quieren consultar más sobre ello, pues les vamos a, dar, eh, dejar el, les vamos a compartir el enlace de los webinars. Eh, también es importante eh, buscar enlaces o personas dentro de la comunidad escolar de la escuela seleccionada para presentarles el objetivo del evento. Y bueno, si la, si la iniciativa surge de alguna persona de la comunidad escolar, se puede buscar apoyo de otras personas eh, como organizaciones de la sociedad civil para poder transmitir el mensaje a autoridades y llevar eh, un proceso en el que eh, la actividad pueda ser exitosa. Además, es importante compartir eh, esta idea, el objetivo, con directora, eh, directores, maestros, maestras madres y padres de familia, para tener más apoyo. Entonces, eh, bueno, ahora vamos a ver eh, cómo podemos hacer la organización del día de caminar y pedalear la escuela paso a paso. El primer paso eh, que se debe eh, considerar, pues bueno, es tener claro qué tipo de evento eh, se quiere organizar. Eh, aquí nosotros eh, desarrollamos cinco eh, preguntas que pueden ir guiando eh, e ir de, definiendo eh, el evento ¿no? entonces dependiendo de cada una de las decisiones que se vayan eh, tomando se necesitará ir eh, tomando algunas consideraciones eh, particulares por ejemplo eh, si, primero pues es importante eh, ir definiendo si el recorrido será eh, caminando eh, en bicicleta o ambos eh, si el evento es en bicicleta, se deberán considerar pues, más eh, tiempo, por ejemplo, para conseguir bicicletas, para hacer la, eh, preguntar a las niñas y los niños eh, que quieran participar eh, si saben andar en bicicleta o no y evaluar si es eh, un mo buen momento para eh, generar una bicicleta y eh, después de eso poder hacer el evento. Eh, también, eh, pues, considerar equipo de apoyo durante el, el recorrido para eh, dar mayor protección a las niñas y los niños en el recorrido. Eh, si el evento es caminando, pues, eh, es un poco más eh, sencillo eh, su organización. Sin embargo, pues, también se tiene que evaluar si habrá madres o padres de su familia que puedan acompañar en el recorrido y que eh, generen este, eh, seguridad. Eh, otro punto eh, que, que nos dimos cuenta es eh, definir si el evento será en un horario escolar o durante un horario en el que las niñas y los niños cotidianamente se trasladan a la escuela. Eh, con esto, pues, es importante si eh, el evento va a ser en un horario escolar, pues los niños eh, tendrán que salir de, de la escuela, por lo que se deberá pedir eh, obtener un permiso eh, de las madres y los padres de familia para que puedan salir y realizar el recorrido. Bueno, entonces, eh, si el evento eh, se decide hacer en un horario previo a la entrada de, del, del recorrido, eh, pues no se necesitará tanto un permiso, a lo mejor se necesitará coordinarse eh, con mejor con las madres y padres de familia para encontrarse en algún punto y poder realizar eh, el recorrido. Eh, el tercer punto que vimos es, eh, pues, si eres eh, una persona de la organización eh, de la sociedad civil o institución eh, pública, eh, si ya se cuenta con el contacto eh, con la directora o director de la escuela. Eh, la primera persona de la comunidad escolar con la que se debe hacer contacto generalmente es con la directora o director de la escuela. Eh, es importante eh, preparar un oficio para presentarle el proyecto y eh, generar o buscar eh, su interés de realizar el evento y las demás actividades con eh, pues, madres, padres de familia y este, alumnos de su escuela. ¿no? Entonces, eh, bueno... Después también eh, es importante eh, ver si se cuenta con el contacto de alguna madre o padre de familia, en caso de que la iniciativa surja de alguna organización de la sociedad civil o eh, alguna institución pública. Eh, el tener el contacto con madres y padres de familia pues, puede facilitar el acercamiento con la comunidad escolar en general y eh, poder presentarles el proyecto. Eh, si eres parte de, de una, o si eres una persona de la comunidad escolar u organización de la sociedad civil, eh, pues eh, ver si se cuenta con el apoyo de alguna institución pública. Eh, generalmente eh, buscar este apoyo con la, eh, la institución encargada de la educación en tu ciudad o país es importante para que los objetivos que, que te eh, propongas puedan cumplirse con eh, mayor facilidad, además de eh, poder tener una mayor incidencia en la política pública, en la protección de las niñas y los niños. Si no eh, se cuenta con él, eh, bueno, también se pueden generar oficios para tener un mayor acercamiento pero bueno, si no es posible, eh, pues no, no, no te preocupes. El sexto eh, punto que consideramos importante es, eh, bueno, si consideras importante que asista algún representante de la alcaldía o municipio donde eh, sea eh, tu evento. Pues como lo vimos antes, eh, el evento lo que busca es hacer visible la necesidad de contar con eh, rutas escolares eh, seguras y saludables entonces la presencia de personas de la alcaldía o municipio durante el recorrido eh, ya sea caminando o en bicicleta es una oportunidad para mostrar el interés eh, en, en promover modos de transporte más sustentables eh, también para que esta persona eh, puede escuchar los comentarios eh, y las preocupaciones de la comunidad escolar sobre sus recorridos diarios a la escuela, igualmente eh, pues, de los niños, que es importante, y además de esto, que pueda visualizar las oportunidades de mejora para crear eh, entornos escolares seguros y saludables. Eh, otro punto que es importante es, si consideras importante, invitar a medios de comunicación. La presencia de medios de comunicación para documentar el evento es importante para que los mensajes que busques transmitir tengan mayor visibilidad y alcance. Más adelante vamos a ver que también eh, pues la presencia de medios de comunicación, eh, toma de fotografías, pues es un tema delicado con eh, los niños. Entonces eh, se debe presentar o preparar un consentimiento informado que los madres y padres eh, puedan firmar para que no exista algún problema eh, al respecto. Eh, y finalmente, eh, pues de, decidir si al final del recorrido eh, harás una presentación para concluir. Eh, concluir con esto, con una presentación de lo que se vio en el recorrido, puede ayudar a que eh, las madres y los padres de familia expresen públicamente sus eh, preocupaciones, percepciones del riesgo al caminar o pedalear hacia la escuela y cuáles son las áreas de oportunidad que observan para mejorar las condiciones del entorno y así garantizar, y este, así garantizar la seguridad de sus hijas e hijos entonces eh, bueno aquí nosotros eh, decidimos eh, y elaboramos el recorrido eh, caminando y pedaleando eh, el recorrido caminando se realizó con la secundaria el 59 René Casín y el Jardín de Niños. Eh, esto lo hicimos eh, durante horario escolar. Entonces, eh, en el caso de Jardín de Niños, pues nos acompañaron todas las madres y los padres de, de, la, de la escuela. Y en el caso de la secundaria, pues sí se buscó obtener el permiso de, de los estudiantes que saldrían de la escuela para eh, poder hacer el recorrido. En el caso de eh, la secundaria 4, Moisés Sanz, el recorrido se hizo en un horario escolar también. Entonces, eh, pues se necesitó igual solicitar permiso por parte de las madres y los padres de, de familia para que los alumnos y el, las alumnas pudieran este, hacer este recorrido, ¿no? salir de la escuela y poder este, hacer el recorrido en bicicleta. Y bueno, entonces, eh, una vez que, que se define la, o se tiene más idea de la actividad que, que te gustaría realizar y el objetivo que quieres lograr con la actividad, es importante comunicarlo con eh, la comunidad escolar. Aquí, eh, pues nosotros visualizamos eh, tres diferentes objetivos que se pueden como establecer pero, bueno, esto se puede ir definiendo eh, de acuerdo a las necesidades de cualquier eh, escuela o entorno escolar, ¿no? Entonces, bueno, vemos que eh, se puede establecer el promover entornos escolares seguros y saludables, promover la movilidad peatonal en bicicleta y el uso de transporte público para acceder a los centros escolares, promover la actividad física de las niñas y los niños, ¿no? Pero... Bueno, esto, eh, una vez que se, se establece el contacto con la directora o director de la escuela, en conjunto pueden ir definiendo eh, este objetivo. Y ya que teniendo el objetivo, se puede eh, comunicar con todas las personas de la comunidad escolar y eh, motivarlas a participar en el recorrido o la actividad que se busque realizar. Eh, para ello, pues se puede tener una primera presentación con todas las madres y padres de familia, explicarles lo que se quiere hacer y después convocar a un grupo más pequeño para poder, eh, a comer, para poder comenzar a trabajar con él. Eh, en el caso del Jardín de Niños, la secundaria 59RN Casi y la Escuela Primaria República Española eh, se trabajó con grupos eh, más pequeños y específicos en el jardín de niños, con las madres y padres de familia del Comité de Seguridad, eh, con, la secundaria 4, con la secundaria 59 René casín eh, se trabajó con todos los alumnos y alumnas eh, de tercer grado, y en el caso de la Escuela Primaria eh, República Española, eh, se hizo contacto con la presidenta de Padres y Madres de Familia y eh, se decidió trabajar con alumnas y alumnos de, de sexto año. Entonces, bueno, esto pues poco a poco se, se fue definiendo con las directoras y de, directores eh, de cada uno de los planteles. Eh, entonces, eh, di, digamos que es algo bastante particular ya de cada escuela, cómo se puede ir, cómo trabajando eh, esto ¿no? y bueno eh, en, en nuestro caso para difundir la información y que llegara a más personas eh, decidimos elaborar un tríptico informativo eh, pero bueno esto también se puede hacer a través de otras estrategias de comu comunicación que este, se consideren adecuadas y bueno, una vez definido eh, los grupos de la comunidad escolar con los que se tra trabajarían, eh, vimos importante que era eh, eh, desarrollar un pequeño taller para que con eh, madres, padres de familia podíamos evaluar el riesgo vial y eh, poder generar las rutas y recorridos por las que caminaríamos durante el día de eh, caminar y pedalear a la escuela. Eh, entonces, eh, bueno, eh, seguimos eh, la siguiente metodología para hacer esto. Eh, primero hicimos la identificación de las rutas cotidianas a la escuela. Eh, después, eh, que las madres y eh, padres de familia pudieran responder una lista de, de revisión, de evaluación del estado actual del entorno escolar para caminar eh, Después empezamos con las actividades con estudiantes y eh, con los diferentes este, estudiantes de las escuelas, trabajamos mapas cognitivos eh, como croquis que, soy, eh, que los niños dibujarán de, de sus traslados de, de su casa a la escuela y finalmente a partir de sus mapas identificamos las emociones de lo que les gusta y lo que no les gusta a las niñas y a los niños eh, de su camino a la escuela. Eh, es importante eh, también, como platicábamos, tener en cuenta que este es un evento en donde generalmente se toman videos y fotografías. Entonces, será necesario tomar un, eh, o obtener un consentimiento informado de la toma de imagen de las niñas y los niños que participen en el evento. Entonces, eh, bueno, estas reuniones con madres y padres de familia se pueden aprovechar para preguntar eh, quiénes de ellos están interesados en participar y eh, puedan eh, pues dar permiso a, a esta toma de imagen, ¿no? Entonces solicitarles eh, la firma en este consentimiento informado y también como a partir de esto pues ver si el niño podrá como participar en, la, en el recorrido. Eh, y bueno, en el caso de trabajar con estudiantes de secundaria o preparatoria, que pues el, el trabajo es más directo con los alumnos y alumnas, eh, pues entregarles este condes, consentimiento para que lo puedan llevar a casa a sus padres o madres y que lo puedan firmar. Entonces, eh, bueno, una vez hecho esto, eh, la identificación de rutas a la escuela... En el caso eh, del jardín de niños y la escuela eh, primaria, eh, República Española se les pidió a las madres y padres de, de familia que dibujaran sobre un mapa cómo llegan con sus hijas e hijos a la escuela. Después, eh, basándonos en estas rutas, eh, que ellas identifican los puntos que perciben como más riesgosos, y a partir de eso, eh, poder hacer la elección de la ruta por la que se caminaría durante el día de caminar y pedalear a la escuela. Terminando el taller, se les eh, entregó, se les puede entregar una lista de revisión para que ellas mismas puedan ir identificando los elementos de la calle que les causa riesgo en su trayecto a la escuela. Esta lista servirá para que el, en el día del, del evento, poder ir tomando nota todas en conjunto e ir identificando estos puntos de riesgo. Después del, trabaje, del trabajo con las madres y, y los padres de familia, se realizaron actividades con las y los alumnos. Estas actividades eh, pues pueden ser distintas dependiendo del grado escolar. Eh, por ejemplo, aquí en el caso del de, de jardín de niños, eh, se les explicó de manera más didáctica y jugando eh, los conceptos de velocidad, la importancia de caminar, y bueno, luego se les pidió que dibujaran esto, ¿no? En el caso de las primarias y las secundarias, eh, se les pidió a los alumnos que hicieran estos mapas. Eh, en los mapas eh, se les pidió que dibujaran su trayecto de su casa a la escuela, y que nos indicaran el modo de transporte por el que se trasladan generalmente. Entonces, eh, bueno, aquí tenemos eh, dos ejemplos de dos mapas. Eh, en el mapa del lado izquierdo tenemos el, el trayecto de una niña que se traslada caminando a la escuela, y bueno, vemos que pues tiene más o percibe más eh, de su entorno ¿no? en, el, en el traslado. Y del lado derecho tenemos el, el mapa de un niño que eh, se traslada eh, en automóvil de su casa a la escuela. Y bueno, solamente eh, reconoce un poco como las vías por las que circula eh, en, en su automóvil. Eh, después de esto y ya que los niños pudieran haber tenido un, un recordatorio o tener más conciencia de su traslado, eh, les pedimos que eh, en estos piecitos eh, escribieran todas aquellas eh, o aquellos elementos, emociones que eh, les gusta de su camino del lado derecho en el color naranja y que no les gusta eh, del lado izquierdo en color eh, rosa. Eh, estos piecitos nosotros eh, los llevamos, fue también como una actividad didáctica en la escuela y las llevamos eh, en forma de moldes para que los niños los recortaran y después eh, escribieran. Entonces, digamos que fueron actividades que se fueron llevando eh, eh, en secuencia para eh, terminar con este, esta actividad, ¿no? que, que ya tuvieran... Una conciencia e identificación de lo que sí les gusta y lo que no les gusta, o de los riesgos que pueden percibir. Eh, finalmente, eh, y este es un paso eh, previo a la celebración del Día de Caminar a la Escuela, eh, elaboramos eh, materiales eh, para eh, que los niños y las niñas pudieran como, utilizar durante el recorrido. Entonces, eh, pues estos son los, eh, los materiales que nosotros eh, pues fuimos un poco creativas y nos decidimos como realizar, pero bueno, que cada quien puede utilizar este, la creatividad y decidir qué materiales puede como, eh, darle a las niñas y los niños para hacer eh, pues más eficiente, dinámica eh, los recorridos. Entonces, eh, en este caso hicimos lupas en donde las niñas y los niños nos, nos eh, identificaban o nos mostraban todos esos elementos de la calle que eh, pues les parecían riesgos, riesgosos, que no les gustaba, en el caso de, del color rosa y eh, en el caso del color naranja, pues todo lo que sí les gustaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, no todo en el recorrido es malo, también hay cosas que sí eh, les gusta entonces, es bueno eh, identificarlo y que nos lo hagan saber los mismos niños. Y finalmente, eh, bueno, estos mismos piecitos que eh, fue parte del trabajo y las actividades con las eh, niñas y los niños, eh, pues sirven para que eh, en el recorrido, igualmente las mamás y los padres de familia puedan como leerlo y eh, pues mostrar ¿no? todo lo que les está causando riesgo a... A sus hijas e hijos. Eh, y bueno, aparte de, de estos materiales, pues si se cuenta eh, con un poquito más de recursos, eh, en nuestro caso, por ejemplo, les dimos playeras eh, a todas las niñas y niños que participaron en el recorrido para eh, poder hacer visible el grupo, les dimos eh, chalecos a las mamás, a los papás que nos acompañaron. Y eh, les dimos eh, banderines también, ¿no? Como para poder proteger y dar mayor seguridad eh, en el recorrido a, a sus hijas e hijos. Y bueno, ya eh, al final, pues se, se llegó a la celebración del día de caminar y pedalear a la escuela. Eh, como lo platicamos, en el caso de la secundaria eh, 59, René Casín, y en el caso del. Jardín de niños, eh, Luz María Serradel. La actividad se hizo caminando. Eh, las dos escuelas eh, se, se hicieron en un mismo evento y eh, se concluyó con una presentación, un evento donde pudieron participar tanto la directora, las dos directoras de ambas escuelas, eh, la presidenta, las dos presidentas de, de Madres de Familia. Y, eh, pues, bueno, eh, estuvo un representante de la Alcaldía Iztacalco eh, y pudieron las mamás, por ejemplo, aquí en este caso, eh, pues, mencionar eh, todos los puntos que, pues, ya han observado eh, este, de su entorno escolar y, eh, pues, hacer solicitudes, ¿no?, en este caso. Y eh, en el caso de la secundaria 4, Moisés Sanz, eh, se hizo este recorrido en bicicleta eh, con bastante apoyo de la directora, como lo platicamos también el día de ayer, pues eh, ya se había tenido eh, trabajo previo con los estudiantes de esta escuela, entonces, eh, pues bueno, aquí el, el trabajo principal para poder eh, decidir o como... Eh, que los niños pudieran participar, eh, se llevó a cabo por parte de la directora, les hizo un formulario haciéndole tres preguntas a los estudiantes principalmente de tercer año, entonces les preguntó eh, quién sí sabía andar o ya sabía andar en bicicleta, eh, quienes eh, querían participar en la actividad y quienes creían que iban a tener o obtener el permiso de sus madres o padres de familia. Entonces, a partir de eso, este, pues, eh, ella hizo como ya una selección y eh, pudimos llevar a un grupo no mayor a 20 alumnos. También esto, pues, por la seguridad y, y pues, la... Nosotros no teníamos como la capacidad para llevar un grupo más grande, entonces eh, a partir de eso, pues también definimos el número de, de estudiantes que podíamos, eh, o con los que podíamos hacer esta rodada. Y al final, llegando a la escuela, eh, pues también se hizo un, un evento con representantes de, de la ciudad para, pues, poder promover eh, en mayor medida eh, los recorridos en bicicleta eh, hacia la escuela. Entonces, eh, bueno, ahora les vamos a presentar un video para que puedan como observar un poquito más lo que fue eh, el recorrido. Eh. En nuestra escuela. Ya hemos tenido pequeños que han sido atropellados. Que aventaron a una niña. Que es un poco enchevolado por los carros que luego pasan. No se tiran ni los semáforos. Que no atropellan a los niños, chicos. por fin nos escuchen, que por fin se haga algo, tendríamos que ser muchos más. Y la banqueta es muy pequeña, entonces no es que nosotros los platones nos respetemos, sino que también la infraestructura no da a nuestras necesidades. Y Yo siento que se les dan los espacios adecuados, el día muchos chicos en bici. Me gusta porque ya no sería el único que lo haría y que no, no contaminemos tanto el ambiente. Me gustó mucho la convivencia que se viene haciendo en el camino, entre todos nosotros, entre todos los alumnos, la verdad fue muy padre. Bueno, pues al final creemos que eh, para mejorar las condiciones y la experiencia en los desplazamientos de las niñas y los niños de su casa a su centro escolar eh, es fundamental para mejorar los entornos escolares de la ciudad. El diseño vial es importante, es una parte importante para lograr tener entornos escolares seguros y saludables para todas las niñas y los niños. Entonces, eh, bueno… Contar con rutas escolares seguras y saludables es una necesidad y un derecho que todas las niñas y los niños deben tener. Con esto me gustaría concluir eh, estos webinars y eh, pues decir que seguimos trabajando hacia rutas escolares más seguras y saludables eh, para todas las niñas niños jóvenes eh, de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Sonia, por la presentación. Ahora si hay preguntas, favor de escribirnos en las preguntas y respuestas o Q&A localizado en sus pantallas y tomaremos sus preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta, veo que hay uno en el chat y ahí pasamos a la sección de Q&A. La pregunta viene siendo de de Armando y dice, ¿cuál es la relación entre el número de niños, niñas a número de adultos, adultas para acompañarles en un recorrido en bici? ¿Se hizo operativo especial con oficiales de tránsito o es preferible hacer el recorrido en condiciones de tráfico normales? Eh, bueno, en nuestro caso el recorrido lo hicimos eh, en condiciones de tráfico normales. Eh, también por eso es que el grupo fue un poco reducido. Eh, íbamos casi eh, más de la mitad del número de estudiantes en eh, número de adultos. Si eran 20 estudiantes, éramos casi como unos 12 eh, adultos eh, acompañándoles en el recorrido. Eh, y eh, te, eh, iban alrededor de siete personas adultas eh, con bastante experiencia en hacer recorridos eh, y acompañamiento eh, de personas que vayan en bicicleta, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es importante como considerar esto. Y bueno, si se quiere llevar un grupo un poco más grande, creo que sí el, el avisar a oficiales de tránsito... Eh, pues sería mejor para no tener ningún tipo de inconveniente en el recorrido. La pregunta que sigue es de José y dice, Buen día, ¿cuál es la distancia máxima del recorrido sugerida para pedalear o la caminata? ¿Cuánto se sugiere que dure la actividad? Eh, en el caso de la caminata, eh, lo hicimos máximo de como 800 metros, no más de 20 minutos caminando, eh, también porque iban con nosotros niños pequeños, la velocidad que teníamos eh, o okay, con la que íbamos caminando era muy, muy baja, y en el caso de bicicleta eh, fue más o menos de un kilómetro, igual no más de 20, 30 minutos de recorrido. La segunda pregunta es de Rodrigo Sánchez y dice, buen día, todos deben seguir una misma ruta o pueden realizarse dos o tres rutas al mismo tiempo el día de la dinámica. Gracias. Eh, bueno, creo que eso pues, eh, se podrá definir eh, de acuerdo a la capacidad que se tenga con las personas que están haciendo la organización. Eh, sí es importante, pues, acompañar al grupo y eh, si eh, se le quiere mostrar a una persona como representante de la alcaldía, lo mejor es ir todos en una misma ruta eh, para que, pues, se pueda eh, como mostrar esto, ¿no? Pero si si solamente se hace la caminata justo para como evaluar diferentes rutas, creo que pues también se puede hacer. Solamente eh, pues, o mientras que el, los organizadores, las organizadoras eh, puedan acompañarles para poder como ver este, pues todas estas cuestiones o, o elementos de riesgo que les, eh, que les cause a los niños y los niños. La siguiente pregunta es de Enrique Martínez y dice... ¿Cuál sería el objetivo de organizar un día de caminar o andar en bicicleta en una comunidad o zona escolar donde ya se sabe que los niños, niñas caminan a la escuela? Eh, bueno, pues, eh, sí, ya se sabe que caminan a la escuela. Sin embargo, muchas veces lo hacen en condiciones, eh, no en las mejores condiciones, y en estos recorridos eh, presentan bastante riesgo. Entonces, digamos que ahí nuestros objetivos, eh, más allá de promover eh, el que caminen o pedaleen a la escuela, es visualizar o ver esta necesidad de contar con rutas escolares más seguras. Eh, entonces, eh, bueno, ahí eh, dependerá eh, justamente el objetivo, eh, pues la selección de la escuela o... el eh, Justo lo que se quiere lograr con, con el día de caminar y pedalear a la escuela. José Susano pregunta, ¿qué estra estrategias se pueden implementar para promover el uso del transporte público para acceder a los centros escolares? Eh, bueno, pues eh, también lo que se puede como revisar con, con los diferentes estudiantes es ver las rutas eh, por las que llegan a la escuela e ir visualizando cuáles son eh, las mejores rutas de transporte público que pueden ir tomando y, y de las paradas de transporte público, cuáles son las rutas por las que pueden caminar y para realizar este último traslado. Entonces, eh, bueno, también si es un recorrido más largo, pues, se puede como buscar acompañarles y eh, ver que puedan, eh, este, pues, trasladarse en condiciones favorables, ¿no?, en el transporte público. José Miranda comenta y pregunta, me gusta la iniciativa, la metodología se ve muy fácil, sin embargo, la articulación puede ser más compleja. ¿Cuál, ¿Cuál sería un incentivo de peso para las autoridades escolares, docentes y padres de familias para llevar a cabo esta actividad? A modo de idea, me parece que sería mejor si esta in, iniciativa se adapta dentro del programa curricula, curricular en la materia de educación física para que tenga mayor impacto y se involucren diversas estrategias formativas. Saludos. Eh, sí, de, de hecho, le, pues la actividad del día de caminar y pedalear a la escuela eh, justo forma parte de toda esta estrategia y esta política de visión cero para la juventud que buscamos eh, y que ya estamos eh, implementando en la Ciudad de México. Eh, por ejemplo, con, como lo vimos eh, con la secundaria 4, se pudo hacer este cruce curricular en donde eh, pues, se habló con los estudiantes eh, en una materia, en diferentes materias, eh, sobre eh, la seguridad vial y lo pueden, pudieron llevar a una actividad más práctica. Después, concluir todas estas actividades con la celebración del día de caminar y pedalear la escuela. Eh, en, en algunas eh, escuelas se puede concluir con eh, una actividad de urbanismo táctico, o se puede concluir con una caminata, se puede concluir con un eh, con un recorrido en bicicleta. Entonces, eh, bueno, eh, puede ser un poco eh, complejo al inicio, pero eh, creo que eh, es una buena acción eh, sencilla de realizar para poder comenzar e identificar este cruce curricular que se puede llevar a cabo con eh, las diferentes escuelas eh, del país. Javier pregunta, buen día, ¿cómo consideran que es mejor organizar el o los grupos por escuela? Eh, bueno, pues eh, primero como lo vimos en la presentación, eh, definir una ruta. Eh, en este mapa, eh, que, que las madres y los padres de familia dibujaron la, sus diferentes rutas por las que acceden en la, a la escuela. Eh, después se puede definir el punto de reunión a partir de, de la ruta eh, que se seleccione o que en conjunto eh, se pueda eh, seleccionar. Y a partir de ese eh, punto de reunión, hacer el recorrido eh, todas, pues, toda la comunidad en, en, en conjunto, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que es un trabajo que, que se tiene que ir elaborando eh, con la comunidad escolar, eh, principalmente con madres y padres de familia, en el caso de jardín de niños primarias, en el caso de secundaria, pues, se puede como revisar más a detalle con eh, la directora, maestras y maestros, y pues preguntar a, a algunos madres y padres de familias si también quieren eh, participar en, en, en el recorrido y junto con ellos pues también eh, pues desarrollar o, o organizar esta ruta no entonces bueno creo que así es como podemos irla organizando Roberto Romero pregunta ¿Cuál es la distancia óptima recomendada de caminar para los niños o jóvenes? Eh, la, la distancia eh, generalmente, pues que no sea mayor a 800 metros eh, o considerar un recorrido como de 20 minutos. También, pues depende del grado escolar, pues la velocidad con la que se vaya a hacer el recorrido. Y eh, pues si se camina con niños pequeños, creo que eh, una distancia un poco más reducida puede ser mejor para que no, no hagan un recorrido tan eh, largo. La siguiente pregunta es de Daniel Ramírez y dice, ¿se puede incluir en la dinámica de caminar y pedalear agentes de tránsito y autoridades? delegacionales responsables del espacio público para que exista una interacción con aquellas personas que durante el recorrido estén inf infringiendo normas de tránsito o apropiación prohibida de la vía pública? Esto con efecto de promover el apego a las normas y el proceso de reclamar con fundamentos el respeto a peatones y ciclistas. Sí, eh, parte importante creo que de, de este recorrido, de evento, es justo que eh, acompañen eh, en la caminata o en el recorrido en bicicleta a las autoridades eh, responsables eh, para que puedan eh, evaluar o ver eh, los... Los principales puntos de riesgo que existen en, en las rutas que cotidianamente las niñas y los niños eh, utilizan para llegar a la escuela y eh, bueno que ahí visualicen cuáles eh, son las oportunidades para mejorar este, esta situación ¿no? eh, la seguridad vial pues es un tema bastante importante en la población infantil entonces eh, mientras eh, más que tenga estos representantes eh, eh, responsables de mejorar el entorno, eh, pues será mejor. Hay unas preguntas en el chat y de Daniel y dice, consulta, ¿hay alguna vinculación con los min ministerios de educación o el enlace se hace únicamente con los directores de la escuela? Sí, es importante tener eh, este enlace con la ya sea la Autoridad Educativa Federal o la Secretaría de Educación de su ciudad o cada estado eh, para poder presentarles el proyecto y que eh, se pueda tener esta comunicación más sencilla con la comunidad escolar, principalmente con las directoras y directores. En algunas escuelas, eh, si no se tiene este aviso desde la Autoridad Educativa Federal, eh, pues pueden eh, llamarle la atención a los directores, directoras, entonces, eh, pues bueno, no, no será fácil eh, tener el acceso a la escuela, entonces, eh, por lo mismo es importante realizar estos oficios, tanto a la directora o el director, a la Autoridad Educativa Federal o a la Secretaría de Educación Pública de, de su ciudad. Entonces, eh, bueno, eh, sí se tiene que hacer y eh, o se puede contactar directamente al director y de ahí eh, buscar el, en segundo momento el enlace con, con la Secretaría de Educación Pública. Esteban Flores pregunta, ¿Tienen un líder en el grupo o cómo comparten la responsabilidad dentro del grupo? Sí, sí se tiene eh, líder de grupo, eh, bueno, para poder llevar mejor la organización y eh, precisamente por la, para la seguridad de, de las niñas y los niños en el recorrido, eh, pues es importante que el grupo que guíe el recorrido eh, tenga claro las indicaciones y eh, se sepa a quién eh, atender eh, para eh, seguir eh, pues el recorrido de manera segura. Ahora sigue Enrique Martínez. ¿Cómo garantizar que aquí... Que las personas que opten por moverse en bicicleta después de la actividad lo sigan haciendo de manera segura? Me refiero a aquellas personas que no participaron directamente en la caminata. Yeah. Eh, bueno, pues parte de la actividad justamente es eh, buscar eh, la persona dentro de la comunidad escolar que eh, pueda o... Sí, a la campeona, campeón en la en la comunidad escolar que pueda continuar con estas actividades y seguir promoviendo el que más eh, o el que las niñas y los niños se pueda eh, se puedan trasladar de manera segura a la escuela. Por ejemplo, si se hizo la la actividad caminando, se visualizó que hay varias eh, mamás, papás que utilizan el mismo recorrido para llegar a la escuela, entonces que puedan eh, hacer, pues, varios días el, ese recorrido y que eh, se vayan, eh, pues, que vayan garantizando la seguridad eh, y eh, al final, pues, sí se busca que se mejore el entorno, ¿no? Entonces, eh, no solo es algo que queda como en la actividad, sino que se busca que esto tenga una mayor incidencia y sí busque, eh, generar mejoras eh, en el entorno escolar. Y sigue la pregunta de Dulce y dice, para la actividad de la rodada los estudiantes, los estudiantes que no contaban con bicicleta no participaron en la actividad, gestionaron un préstamo de bicicletas para tener mayor participación. Sí, eh, para la actividad en bicicleta se gestionó el préstamo de bicicletas. Eh, las niñas, los niños eh, que, que fueron en recorrido no precisamente llegan todos los días en bicicleta. Sí teníamos el caso de dos o tres eh, niños principalmente que llegan constantemente a la escuela en bicicleta. Pero las demás, eh, las, las demás, los demás estudiantes no. Entonces, eh, sí buscamos el apoyo de, en este caso, la Secretaría del Medio Ambiente eh, para eh, poder utilizar estas bicicletas para el recorrido. José Susano pregunta, ¿cómo se les puede ayudar a los niños o niñas con movilidad reducida? para sus trayectos a los centros escolares? Eh, bueno, creo que eh, a estos niños, niños, eh, pues justamente si en, el, en las actividades que se realicen con la comunidad escolar se presenta el caso y existen otras mamás, papás que hagan los mismos recorridos, eh, pues se pueden coordinar en conjunto para que, eh, pues lo puedan hacer de manera eh, segura y eh, justamente e ir identificando en sus casos para eh, pues, después intentar mejorar ese recorrido eh, o los recorridos por los que eh, realicen ¿no? estos niños, niños. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la tercera y última parte de nuestros tres webinarios sobre Visión Cero para la Juventud. Les mandaremos un cuestionario de evaluación de los webinarios donde pueden mandarlos preguntas, comentarios o cualquier duda. Y la grabación de los webinarios se lanzará la próxima semana en nuestra página web. Les agradecemos por su participación y esperemos de esta forma poder colaborar en la promoción y concientización de la problemática de seguridad vial que comparten las ciudades mexicanas y que las niñas y los niños padecen en primer lugar. Muchas gracias.